Ya pueden ver en sus teléfonos, ahí sale bien. bien. Listo, estamos en vivo, bienvenidos, bienvenidas a la primer, al primer en vivo de la lectura conjunta del estante de 2023. Hoy tenemos a Lina Parra, autora de Malas Posturas, el libro de cuentos que acabamos de leer. Eh, estamos aquí en Itaca Librería Bar, la librería de Rodney, desde donde salen todos los libros que llegan a la multitud de personas inscritas al CLE. Eh, y muy felices de estar acá, gracias a las personas que están aquí también en vivo Un saludito y a todas las personas conectadas, saludos especiales a, a Don Iván Protagonista por acá también del libro A Linda, hola Linda, ¿cómo estás Pilar? André, y Sandra, ¿qué más chicas? Gracias por venir Bueno, entonces hoy vamos a estar una horita hablando acá con Lina Sobre sus cuentos y sobre otras cosas eh, Y yo voy a empezar por contarle a Lina una anécdota ella me acaba de decir que no se acuerda y que uno de los protagonistas está casi. Muy bueno, cuenten ahí en los comentarios quién ha leído Harry Potter. Hola, Alberto, qué más? Eh, ¿Quién ha leído Harry Potter? Porque esta anécdota tiene que ver con eso. Imagínense que hace muchos años, cuando habrá salido Harry Potter, el cáliz de juego en cine, por ahí 2007, más o menos 2006, más o menos ese día, un viernes un viernes por la noche, eh, yo estaba en, yo soy muy fan de Harry Potter, yo creo que tú también, <ríe> ahorita hablaremos de Harry Potter, obviamente re, pongan, pongan ahí en los comentarios un, un, un rayo, el que sea también fan de Harry Potter, eh, y ahí Simón es el rayo, entonces imaginen que era un sábado por la noche y yo estaba muy triste o muy desparchado porque iba a salir la película 4, la premier, y eh, pues ya me había leído el libro, yo empecé a leer los libros cuando salió la película 1, y me adelanté de manera que cuando salió la 4 fue la primera que salió cuando yo ya me había leído el libro. Pero yo no tenía cómo ir a cine ese día y me llamó la dueña de este libro, Afra María Ochoa, alias tu tía, y me dijo, pues Simón tenía una boleta para ir con todos, con Lina, contigo, con Juli, la hermana de Simón, y me cedió la boleta a mí, creo que contra tu voluntad. Entonces, ese sábado por la noche, yo terminé yendo a una función como las nueve de la noche contigo en tu carro. Un escarabajo verde. ¡Ah! ¿Sí Primera anécdota con Lina, que ella no recuerda y yo sí. Entonces, vimos Harry Potter, salimos retarde, tarde, pero me acuerdo que fue mi primera salida así como con gente adulta. Entonces, era Lina manejando el carro y salimos de oído como a las once de la noche. Entonces, yo me sentí muy adulto. Eh, así que esa es mi primera anécdota con Lina, pero bueno, les voy a presentar a Lina, que está acá. Lina, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a la gente. Luis, mi hola. A todos y a los que están conectados, no me acordaba de esa anécdota. No. Para nada, absoluto. O sea, no. Pero muy bacano. Bacano esas historias que le cuentan a uno de uno. Yo creo que tengo un problema con la memoria horrible, pero eso también hace que uno se sorprenda de cosas que no os esperaba esperado. ¿Cómo así que tenés problemas con la memoria? O sea, a ver, tengo a Salud a las, hay 19 personas conectadas aquí, no se ve, pero hay 47 personas que vinieron acá. Eh, y pues mi primera pregunta tiene que ver con eso, Linis. Eh, esta es una anécdota de vida, ¿cierto? Pues, no sé, habría sido interesante que pasara algo más trágico o más emocionante ese día y convertirlo en un cuento, no sé. Ahí está la pregunta. Yo leí tus cuentos y obviamente reconozco muchas cosas. No sé si estoy mal, pero recuerdo a Chepe, tu abuelo, que vivía en La Barquereña. Eh, conozco muchos de los nombres que mencionas, Iván. Bueno, obviamente vamos a hablar de eso, como cuando una anécdota se convierte en literatura. Porque además sé que tú, eres, tú estudiaste también escritora creativa, das cursos de escritura creativa y eso es uno de tus temas, volver la anécdota una ficción. ¿Cuándo la anécdota se vuelve una ficción y, cuando, y cómo volverla una ficción también? Porque sé que aquí seguramente hay gente que quiere escribir. Comente quién quiere ser escritor o que le gustaría escribir o escribe. Pues, uno, ¿cuándo se vuelve una anécdota ficción? Cuando uno se le dé la gana de volverla la ficción. La pregunta es cómo, ¿cierto? Cómo, cómo uno acercarse a una anécdota cualquiera, por ejemplo esa o cualquier otra, y entender cómo cómo ejercer sobre ella ciertos mecanismos narrativos para que deje de ser simplemente una anécdota que uno cuenta como, ah, imagínate que cuando yo estaba chiquito me pasó esto y la otra persona te dice, ah, súper bien, y ya. Y se vuelva algo, digamos, que permita una exploración narrativa, que permita generar una emoción en el lector, que te permita a vos como escritor descubrir incluso cosas que no te estabas esperando, o sea, ir más allá de la anécdota, pues. Eh, creo que esa es como la pregunta de la escritura, sobre todo en, en el caso en particular que es un poco lo que yo hago, que es partir de esas anécdotas, ¿cierto? Como un juego ahí autoficcional en donde yo estoy utilizando personajes de la vida real, de mi familia, historias, anécdotas que me contaron y las pervierto y las vampirizo y las vuelvo otra cosa que no es, que es eh, el resultado pues está en, en este libro, en Malas Posturas. Y también en el otro libro que escribí es, pues, Llorar sobre leche rama entonces es como ese juego, eh, pero yo no estudié escritura creativa, pero enseño, es que soy sí. <ríe> pues, es como, si no estudié, pues, digamos, formalmente como una maestría en escritura creativa, pero es una cosa que toda la vida, pues, ha sido como mi, mi cuento y lo que más me importa hacer. Tengo muchas preguntas, el, el que me conozca el CLE eh, sabe que yo pregunto mucho, <risa> tengo más preguntas que respuestas en la vida pero ahí saludando precisamente a algunos lectores a Roberto qué más Alexandra Mohamed qué más Lina te dicen que creías que eran creían que eras mayor y tú aquí te la ahorita estabas diciendo que, que que eras muy mayor y va, te están diciendo que no que creían que eras mayor <ríe> saludos a todos mira desde Mario. a Mario a todo el mundo ahí ahí está Afra también qué bien bueno te iba a preguntar eh, Aquí estaba buscando en internet un libro que yo eh, empecé a leer por un youtuber, un youtuber que se llama Ali abdal que dijo que era el mejor eh, libro que había leído el año pasado y se llama Story Worthy. En mm -hmm. español es como digno de historia, ¿cierto? Y es de un comediante estadounidense que precisamente escribe un libro donde decía cuando una anécdota es digna de una historia, ¿cierto? Porque él decía como no todos los chistes, básicamente dice a la gente no le importa tu vida, Ciertamente no le importa tu vida, la anécdota de borracho, todos tenemos anécdotas de borrachos, todos tenemos chistes, pero cómo hacer que a la gente le interese cuando te metieron es como por la mina en Cartagena. No es que me haya pasado a mí, pero cómo hacer que a la gente eso le interese. Eh, y el autor llega a la conclusión de que ese, esa historia, obviamente, debe tener alguna verdad o algún elemento común a todos eh, como para que sea digno de una historia que a la gente le interese, ¿cierto? Entonces, Lina, eh, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Con, ¿Con eso de que de cuando la anécdota se convierte así? Y también te quería preguntar ahí, ya que dijiste que la escritura es tu cuento y lo demás, ¿desde cuándo escribes? ¿Cuándo llegamos de Harry Potter, escribiste algo? <risa> ¿O en esa época no escribías todavía? Yo estoy de acuerdo con el man y no. O sea, yo creo que realmente es verdad que a nadie le importa tu vida, por eso digo una anécdota en ti sí misma, pues vos me contás eso y yo te digo, ah, oh, bacano, pues digamos que yo no fuera la Alina que te llevó a la película, sino una persona cualquiera, te va a decir, ah, súper bueno, fin sí. pero entonces la, lo que yo siento no es tanto como que uno tenga que encontrar algo común a todos, porque creo que eso es un poco imposible, y ahí es donde creo que entra el juego de la empatía no tiene que haber algo en un texto que me hable directamente a mí para yo conectarme y, y encontrar valor en ello. Pero yo desde la escritura no lo hago pensando tanto en el lector, que creo que es una cosa más de la, de, pues de la gente que hace comedia y que hace stand-up. Obviamente ellos incluso hacen shows donde están probando material en vivo con la gente, pues como si uno estuviera escribiendo un cuento y se empezara a leer a alguien a ver si le gusta, ay no, no, no hizo caras, entonces bueno, lo ¿cierto? Uno no hace claro. eso. Digamos que el proceso con la escritura para mí, para mí es más íntimo. Entonces no estoy pensando tanto en un lector, pero sí estoy pensando en a ver yo, ¿qué es lo que de una anécdota hace que a mí esa anécdota me quede resonando, ¿cierto? Porque hay un montón de cosas que a uno se le olvidan, como a mí se me olvidó eso. Pero <risa> otra, a vos, te, pero, te vos a pero a vos, ¿vos te acordás de eso? Porque además decís, es la primera vez que salí como con adultos, jóvenes, en un carro, y eso es impactante cuando uno está muy peladito. Entonces uno como coge esa sensación y entiende que lo importante del, de la anécdota no era que fuera Harry Potter ni que fuera en el carro de la prima de tu amiguito, sino esa sensación de un peladito joven en un carro con un montón de gente joven que no conoce, viviendo una experiencia nueva, ¿cierto? ese ese, si esa emoción, eso es lo que para mí, por ejemplo, yo agarraría de esa anécdota y la volvería a un cuento. Entonces podría ser otra película, podría ser otras personas, podría nunca llegar a ver la película y solo estar en el, en el cuento durante el carro, ¿cierto? Eh, eso es a lo que voy como preguntarte realmente cuando estás escribiendo desde, desde el punto de partida de la memoria, ¿qué es lo que de, esos, de esas memorias te, te hace vibrar? Pues si te importa qué tanto que se queda en tu memoria, y uno se acuerda de cosas muy x muchos años después y uno dice pero esto por qué y no me acuerdo de otras cosas muy importantes de mi vida y de esto sí y digamos que esa exploración es lo que yo he hecho un poco en los libros como como mucha gente me pues mucha gente de la familia le contaba uno historias o cosas que uno veía o personas de la familia cómo sí, hablaban la cómo se te movían diría, tú eres la para que escriban esto No, pero sí, a veces pasa que, que me dicen, vea, esto es un cuento muy bueno, y yo, sí, ya lo sé, pues, eso es cierto. Eso no es tanto común. Pues sí, eso le, creo que le pasa a muchos escritores. Yo he escuchado, pues, en entrevistas, que la gente es como, vea, vea esta historia, querido Y eso tiene que ser como de la sensación personal, de que algo me llama de ahí. Ah, bueno, y empecé a escribir toda la vida. Sí. Sí toda la, la vida, que la ahí cuenta. que ya estaba conectado a mi papá, eh, justo ayer estaba con una amiga que está, me estaba ayudando a organizar un closet y saqué un librito, como uno de esos diarios de la fresita, como de, con Todavía los primeros, no, no, pues era como unas muñequitas tiernas ah, pero no era específicamente la fresita, y ya, y tenía los primeros cuentos que yo recuerdo como que escribí así con título el cuento, les hice ilustraciones, puse la fecha, tenía como siete, ocho años. Entonces desde, desde ahí como que era algo que siempre, y después hice, unos cuen, hice un cuento como de una vieja de que del Das, que era una detective, y entonces y lo forré así en contacto negro y le hice ilustraciones con sangre y no sé qué. O sea, como que toda la vida me, me ha gustado eso. Ah, no, eso está súper interesante. Acá tengo, a, bueno, saludas a Perú, a Carlos a Costa Rica también, allá hay gente de toda la... Lina, yo te estaba contando que hay... también en México te leyeron mucho en las lecturas conjuntas y en España, así que los de México háganse sentir también. Eh, tengo aquí varias preguntas, pero quiero recordarles que pueden hacerle alguna pregunta a ustedes, ahí lo pueden hacer alguna pregunta, Lina, si quieren, menos Simón, porque Simón la tiene todo. <risa> eh, ah, porque Simón no se ha leído los libros. O si quieren hacer una pregunta acá en el chat, lo pueden hacer, por supuesto, como hay un torrente en... In imparable de chat, no alcanzo a leerlo todo, guiño, guiño, pero si quisieran hacer una pregunta eh, especial para, para Lina o hacer, obviamente hacer un aporte al canal, recuerden que pueden hacer también una super chat, un super sticker, apreciando un poquito que hayamos hecho todo esto para leer, para tener a Lina y para seguir las lecturas conjuntas que es solo la primera del año, ahorita vamos a hablar de las próximas lecturas, pero Lina, entonces voy a retomar el temita de la anécdota. Yo creo que una de las cosas también que hacen los cuentos es como que, que el personaje del cuento tiene una realización. En el cuento es una, suele ser como una escena o un, o un momento como muy coyuntural para el personaje y que de repente con eso que contamos sobre él, él cambia la percepción de algo. Eh, en varios de tus cuentos yo sentí eso. Por ejemplo, por supuesto, en la distancia entre los árboles, eh, es como mi opinión. Sí tengo la autora para que me refute todo, qué pena, qué miedo. Ay, <ríe> eh, pero en La distancia entre los árboles, para quien lo haya leído aquí en el chat, eh, trata sobre una chica eh, que que va y trabaja en la, en la selva eh, porque alguna multinacional está haciendo un trabajo por allá y tienen que talar un montón de árboles. Entonces el trabajo de ella como veterinaria es proteger a las... A este Simón te puede <ríe> A las, a, las, a las especies, ¿cierto? Entonces, como un poco ahí el gobierno diciendo, vea, que no salvamos a tantas especies, pero un poco el guiño detrás es para, solo, para que solo queden las estadísticas que salvaron a esas especies, pero después vaya a ver cuántas revivieron, sobrevivieron realmente en, la, pues en las condiciones a las que pasan después de estar felices en sus arbolitos. Y este personaje... Eh, Encuentra pues obviamente una situación un poco hostil también, creo que es su primer trabajo, ella está buscando y resulta este en plena selva, eh, llega con un jefe que es un hombre que, que la mira con cevicia, o le dice algo así como, miren lo que me trajeron de Medellín, un poco morbosamente, sí, sí. Eh, y ella se siente como muy inquieta ahí, y cuando van en todo el arrasar de árboles, eh, hay como una complicidad entre los veterinarios de que mejor matan a, a las criaturitas que quedan, eh, como que quedan heridas porque mejor ahorrarles el sufrimiento. Entonces eso es lo que hace el personaje, Perdona el spoiler, pero le toca ir a matar a una criatura. Y obviamente, pues como veterinaria amante de los animales, para ella es un momento muy coyuntural. Y después entendemos por el cuento que, que no es la única vez que lo hará o que ahí cambia esa percepción un poco a, a fuerza de, de lo que es. Hay otros cuentos, por supuesto, que cambia, acá dije uno todo, si tienes ahí como por decir eso un poco también quién es la protagonista del cuento y si también quieres tomar alguno de los otros cuentos, que yo he, en varios noté como esa realización, pero tú quieras contarnos Pues, o sea, yo no sé si lo entiendo como una realización porque incluso yo siento que lo que sucede no con los... Positiva, sí, sí, pues, sí exacto. Como, como que el, eso, como que los personajes muchas veces incluso, y eso pues me lo han dicho varias veces, como que yo soy muy pesimista, lo soy, eh, como que los personajes están paralizados ante lo... Pues que eso es un poco la, la impotencia, ¿cierto? De no puedo hacer nada ante este monstruo, que es una, una empresa que viene a hacer una represa. ¿Cierto? y tumba la selva y yo como veterinaria, pues yo el personaje estoy contratada por esta empresa que es la que está destruyéndolo todo, como para salvar entre comillas la fauna silvestre, ¿cierto? Pero son pañitos de agua tibia eh, ante una realidad pues de destrucción abismal. Entonces, eh, digamos que es ese momento de quiebre, como de perder un poco la, la esperanza y tener que to tomar esa decisión un poco más radical de ese animalito está mal herido pero es una cifra de animal vivo, entonces me están vigilando para que yo lo salve y le ponga medicamentos y lo trate de salvar a como de lugar, porque es una cifra, pero yo sé que es un animal que va a sufrir, entonces la decisión de, de la personaje es más bien matarlo para que no sufra, ¿cierto? Y es un momento triste y es un momento como, como que en pequeño habla de como de todo ese aparataje de destrucción ah. de la naturaleza. Entonces, digamos que a mí me interesan mucho esos momentos en donde las personas, los personajes están parados ante lo, pues ante, es como la impotencia sí. total de estar parado ante el Hay desastre. Sí, es como, no, no sé qué hacer, no, no se puede hacer nada, ¿cierto? No, mis personajes casi nunca son heroicos o casi nunca son como de armas tomar y que van a cambiar, y, no, siempre. entonces por eso a mí me joden como que soy muy pesimista, eh, pero además este cuento como que me, me, es uno de los que más me gusta del libro también porque lo escribí pues inspirada en mi hermana que es veterinaria de fauna silvestre y en, y en ese trabajo tan particular que ella tiene y a través pues gracias a sus historias yo he conocido un montón de cosas que la gente normal digamos de la ciudad no conoce pero también como pensar en esos en esos en esa pasión que, que ella tiene por salvar la la y proteger la fauna y a la vez como el este monstruo gigante que se come todo y que al, ante el que vos como individuo no puedes luchar entonces creo que, que ella por ejemplo en mi, en mi literatura se volvió un personaje que está muy ligado a la naturaleza a los animales y también como esa frustración del del progreso que se lleva todo por delante. O sea, que la retomas en otro cuento, porque yo recuerdo que hay otro cuento de la antología, ahora no sé cuál, pero es de los primeros, donde dice, hermana que trabaja en la selva, eh, ahora no recuerdo, pero en día, de, ah, claro, en día de visita, qué buen cuento, por cierto. Leído por Mariana Castro, por ahí, que le, a los que se inscribieron a la, a la lista de correos eh, de la lectura conjunta, que por cierto está ahí atada y se las voy a volver a enviar, les envié unos de los audiocuentos eh, del libro, por si lo quieren escribir. Es, eh, si lo quieren escuchar, está Fantasmas y de visitas. Y también está Malas posturas en PDF. Eh, también, obviamente, está el link para que compren en el libro. Gracias a los que lo compraban por Amazon. Eh, estamos muy felices por ello. <risa> eh, tengo aquí un muchas ideas. Eh, ahorita pensé un poquito en. en en como lo de las cifras en el club de lectura en el que acabamos de leer 1984 y una de las preguntas es un poco esas cifras del gobierno un poco muchas veces están maquilladas pues porque claramente te dicen y rescatamos mil animales vivos vivos en el momento de que de los pudimos del árbol se cayó estaba vivo y después a las dos horas murió y siempre en esas en esas estadísticas hay un poco de se vice ahí a veces el gobierno como para querer estar bien ahí, pero es interesante, hay otro cuento Lina, que a mí me gustó mucho y ahora hablas de, de este personaje eh, como ante lo poderosísimo de la de esta, de esta empresa que hace una represa y aquí en la para pues eh, pero también hay otra, hay otra fuerza en la que uno se, en los que en los que, los que los personajes se enfrentan y es por ejemplo en, en lo que está oscuro lo que no se dice, lo que lo que la gente prefiere no mencionar, y uno de los cuentos que más me gustó, si no el que más me gustó, es Leyes, eh, me gustó muchísimo, ahí te vas a tirar otra pregunta también, porque fue el primero, y, y, y sé que en el proceso editorial se escoge con cuidado el orden de los cuentos, y Leyes me pareció genial, eh, no lo voy a resumir, eh, pero está muy bueno, lo ¿no? que a mí me gustó muchísimo, eh, pero puede que les guste <ríe> también a ustedes, pero en, en, en leyes mi mamá lo leyó también en leyes lo que ocurre es que eh, la personaje sabe eh, es una estudiante de universidad y está con un amigo en la universidad que están en ese momento con un profesor eh, que es muy respetado en la universidad pero del que la personaje sabe una historia que nadie sabe y es que él tiene un crimen encima un crimen muy feo obviamente el peor un asesinato pero además entre eso también hay un montón de cosas, ahí está el racismo que antes había tenido eh, al, al, al saber que, al preferir un la chica, sí, sí clasis clasismo un clasismo ahí eh, eh, muy teso y también obviamente en el cuento se habla de, de, ese, de ese vasallaje o esa fuerza que sobre todo espero yo que antes los matrimonios tenían más acentuada de el esposo que reducía mucho a la esposa, aquí la personaje que tenemos a esta, a esta abuela que, que me encanta como la escribes. Tengo aquí algo, aquí hay una parte que me encanta eh, y que dice así. Eh, yeah. ¿Qué Mi abuela, no, este no es. Bueno, será que le cuento. Sí. Ay, sí, que es como un suspiro, me encanta. Bueno, se fue, eh, pero buenísimo el cuento. Entonces ahí esa realización ante algo, algo que es muy difícil de, algo que nadie quiere decir y nadie quiere decirle a este personaje y ella lo sabe, pero tampoco sabe decirlo. Como ante ante qué se le vendrá de lo que diga la gente en la universidad, ante ante obviamente será ella también la juzgada. Entonces ahí vemos eso también. Así que las preguntas son Lina, ¿cómo fue esa elección del orden de los cuentos y también qué buscas vos ahí ante esa ante ese enfrentamiento, ante, ante, ante esas verdades que nos pegan. Por ejemplo, pensando en eh, cómo educar a una mujer, ante la chica que se da cuenta de que la popular del colegio es lesbiana, está todo esto alrededor. Cuento que, por cierto, una chica del CLE, si Laura, si ves este video, que vive en Holanda, me dijo que también había estudiado en ese colegio y me dijo, ay, ay yo también viví eso. No y dirá, entonces, bueno, contanos. No, no, no. Eh, el, orden, el orden de los cuentos, el orden de los cuentos lo elegí porque es como una especie de orden cronológico extraño, no estricto, pero Leyes es está, es un cuento que hace referencia como a un abuelo uh -huh. y a esa, a esa juventud ficticia, porque es un cuento pues ficción, de este abuelo y el personaje de Lina, que es como una de las que hila el, el libro, ¿cierto? Eh, ya en una temporalidad donde ella no es estudiante, sino que trabaja en la universidad. Entonces también claro. es como que, claro, ella, ese el profesor súper reputado incluso, pues, es como un superior, por decirlo así. Pero me interesa un poco, creo, no sé, pero me, tal vez porque yo en la vida real hablo mucho, de todo lo que se me ocurre y lo que pienso y lo que siento pero eh, sí he notado como que me interesa rondar alrededor de estas cosas que no se dicen que todo el mundo sabe y que nadie es capaz de decir porque pasa mucho, o sea en las familias hay un montón de, de no necesariamente chismes pero sí como un poco lado más oscuro historias que pasaron pero que la gente prefiere no hablar de ellas porque hablar es enfrentar un tema incómodo por ejemplo el maltrato eh, en el matrimonio, ¿cierto? Enfrentar a la cara que la persona que uno quiere también es una persona maltratadora, injusta, machista. Entonces, ¿qué hacemos? No, no está pasando nada, ¿cierto? Hacernos los locos para no... Pues para no desbaratar, digamos, una estructura de tranquilidad que creemos que tenemos. Y creo que eso lo hacemos mucho. Y entonces eh, me he dado cuenta, porque tampoco la escritura es un asunto planeado, pero me he dado cuenta que eso sale un montón en, en, en lo que escribo, ¿cierto? Como esos personajes que tienen cosas que les están pasando y no son capaces de hablar de ellas, o que se revelan secretos, ¿cierto? Como un asunto ahí de, de, lo, que, de lo que callamos y de lo que todos sabemos, pero nos hacemos como que no, ¿cierto? los de la raiva van ahí. Sí. Ahí llegaste a mero tema. Eh, estaba pensando primero... Eh... Saludar a las 27 personas conectadas y los 11 me gusta. Eh, suje, eh, supondré que 15 personas le dieron dislike, a no ser de que le den like ya. Ustedes leen manitos arriba a la transmisión si la están disfrutando. Acá leo algunos comentarios que Jenny nos decía la parte bacana del cuento y que yo quiero completar porque es la parte que me gusta y Mi abuela es un suspiro que se disimula en la casa, que se esconde en su cuarto, que cocina, cose y reza gusta el ritmo de la última parte de la frase que cocina cosa y reza tiene mucha sonoridad muy bacana eh, y encontré mucho en estos cuentos como un poco ese ritmo hay como como un ritmo eh, que yo no sé si reconozco porque somos paisas pues en el sentido en que tenemos una cadencia parecida entonces eso suele afectar o en que vos eh, intencionalmente lo buscás, cierto entonces ¿Vos cómo pensás eso en las.? Vamos a tirar puras preguntas de todo lado, pero. ¿Cómo pensás eso ahí de como el ritmo en la escritura? Como por un lado, eh, hay escritores que leen en voz alta como para escucharlo, otros que no, ¿cierto? ¿Cómo presentís eso también? Porque obviamente la escritura es el juego de embellecer con las palabras, ¿cierto? O poner a las palabras ahí en primer plano. Eh, esa es una pregunta y la otra la tengo muy bien anotada por acá eh, y es un poco con lo que veníamos hablando de lo moral de de este asesinato de la violencia con, con la esposa y de muchas otras inmoralidades pequeñas y, y grandes que hay porque es interesante que en el cuento hay como toda eh, como toda un rango de pequeñas y grandes inmoralidades si se quiere ya te voy a decir en qué sentido inmoralidades está en un lado desde la más pequeña de la chica que se roba un paquete de rosquillas <risa> la otra que el, el, el otro que, que escribe en los baños eh, de la oficina o en un hotel en japón eh, pero luego está también obviamente el asesinato de un animalito y luego el asesinato de un ser humano entonces hay como todo ese rango y eso es una cosa muy interesante porque te va a leer un como un par de cosas acá eh, como comentarios de otros escritores sobre este asunto de lo moral en la literatura, Cundera decía que el conocimiento es la única moral de la novela. Eh, porque mucha gente, es un una gran debate que ha habido históricamente si la literatura debería ser moral, si debería hablar de cosas buenas que eduquen, o debería callarse lo no moral, ¿cierto? El asesinato, la aberración, el crimen, ¿cierto? ¿Cuál es ese...? pues si se, se le ha adjudicado a la literatura un asunto muy moralizante. Eh, y también una frase, creo que esta es de Juan Gabriel Vázquez, un libro gana más entre más perspectivas, explore. Entonces creo que por ahí va dos cosas eh, ahí, lo moral y totalmente esa, ya entendiste una, la, lo que quiero decir con lo moral, desde ese punto de vista de los temas y, y cómo buscas esas preguntas que te inquietan y además también un poco el lado de la forma. Eh, recuerden darle like. Faltan 10 personas para darle like o les dieron dislike. Así se ganan los likes, ¿cierto? Hola, Fris, ¿qué más? Eh, a ver, lo que me preguntaste del ritmo, para mí es muy importante. Yo tengo como, yo creo que la escritura es una cosa que uno, a ver, que uno le gusta y no sé, yo no sé explicar del todo uno cómo escribe o no escribe o si escribe bien, pero hay como unas intuiciones. Que uno tiene y también hay unas intuiciones que uno entrena y aprende cierto como como leer escribir darse contra el piso es para mí como la manera de, de, de probar cosas pero hay cierta intuición o cierto cierta cosa que no sé explicar ni cómo se aprende ni cómo se entrena ni cómo se nada cierto es una no sé eh, y a mí me pasa con el ritmo que yo tengo como ya o, o, o creo que es algo que siempre he tenido como una noción de el ritmo de las frases, ¿cierto? Hay ciertas frases que yo digo, no, esto tiene que tener otra palabra, o este adjetivo le sobra, o sea, hay como algo, pero no te sé explicar qué es. Creo que lo de que decís de lo paisa es importante porque para mí que se refleje un poco el, el acento y la forma de hablar paisa es importante en estos cuentos porque en parte surgen de muchas historias que me contaron cuando, chiqui cuando yo estaba chiquita una de esas eh, contadoras de historias, en la, pues como que me inspiró, y que de hecho este libro pues tiene esa dedicatoria, es mi tía Afra, que es muy habladora y entonces empieza a contar un montón de cosas de la familia, qué esto, qué lo otro, y, y ese, como ese estar constantemente escuchando como historias, creo que alimentó mucho eh, mi necesidad de, de hacer estos libros, y ahí entonces aparece también algo que me ha importado mucho y es, conservar como, como las, las expresiones, la, la, ¿cierto? el saborcito pues como de, del hablado paisa que me parece importante, los dichos, las palabras, eso por el lado del, del, del ritmo, por el lado de, de lo moral o de, de que se debe escribir o que no, yo siento que la literatura no tiene por qué para mí tener una, un objetivo ni moralizante ni educativo ni nada, o sea, es, no, no es, es, el es más, pierde para mí, pierde mucho cuando yo leo algo que siento que me está tratando de dar una moraleja, claro, o sea que no lees pero, pero no es una moraleja como, o sea, como una moraleja de, de cuento de niño que es como pegarle a tu hermanito está mal, ¿cierto? pues Y entonces es como no, de eso no se puede hablar, de eso tampoco se puede hablar, empezar como a, a callar eh, Posibilidades narrativas, porque de pronto entonces otras personas van a creer que vos que vos sos, no sé, eh, pro asesinato o cierto cual, no sé, o sea, aquí estoy como derrapando un poco, pero realmente no me interesa hacer una literatura que sea, que pretenda como enseñar o ser buena o ser correcta. Me parece que eso es hablar, o sea, como poner intenciones, ese asunto de la moralidad es importante en la literatura pero que no se vuelva como una mordaza. Eso es lo importante para mí. Sí, y además, te iba a preguntar también eso, pero pues es que tengo tantas preguntas. En el, <ríe> y, <ríe> tan poco tiempo. Y es que además eso es algo, pues, ahí sí lo querés agarrar ahorita a esto, pero eso es como una de... Hay escritores que dicen que escriben para, para responderse cosas y otros que dicen para preguntarse cosas. Eh, también es un poco de la historia de la literatura, hubo un tiempo en que la literatura buscaba responder más cosas y ahora ya la gente quiere, pues, o, o ya se ha dado más ante la inseguridad de todo, eh, de que nos preguntamos es cosa, ¿cierto? Entonces, eh, quiero pasar un poquito por otro lado, eh, y es que voy a contar la, la anécdota segunda, que tú no te acuerdas, y yo sí. <risa> y es que, Ahorita, creo que habría quedado muy bien ahorita que hablaste de lo que escribías, porque yo fui, creo que, actor de una obra de teatro que escribiste. <risa> es pues así se acordaba. Sí, imagínense que... Pero yo no me acuerdo de qué trataba la obra de teatro. Imagínense que Lina escribió una obra de teatro muy, pequeño y la actua, muy pequeña y actuamos en ella en un cumpleaños de Simón o algo. Era Navidad. una fiesta de Simón. Era, Era Navidad. Navidad. Era Navidad, sí. Yo no me acuerdo de qué trata, pero entonces, Lina... No nos vas a contar de qué trata, si te acuerdas. ¿Te acuerdas mejor que yo? Pues eh, eso va a una de las preguntas. Y lo otro es eh, eh, lo sobrenatural, ¿cierto? Eh, pues en tu libro, en, tu, en tus cuentos, hay algunas cosas sobrenaturales, ¿cierto? Está, por ejemplo, eh, la muerte que pasa al lado de la narradora en, la, en el cuento de Pañuelos pañuelos de papel, ¿cierto? Eh, está el desdoblamiento del personaje ingeniero, eh, que se desdobla, ¿cierto? Claramente, eh, está el niño fantasma, del cuento Fantasmas, que por cierto, Roberto dice aquí que fue su favorito, Fantasmas, el mío, ese también me gustó muchísimo, a ver, Alina, para que chisme. sí, a ver, eh, eh, Fantasmas, y también está eh, Las brujas, también en el cuento de pañuelos de papel. Y eh, entonces te quería preguntar un poco como eso. ¿Crees en las brujas? <ríe> no, mentiras. Yo sé que tú has, das clases sobre sobre brujas, ¿cierto? Y yo he mirado ahí en tus redes sociales, por cierto, sigan a Lina en arroba malas posturas. Esa es otra pregunta. ¿Por qué malas posturas? ¿Por qué el libro Malas posturas, el cuento? Y sí. porque también el Instagram. Anote, Lina. Ese es mi vicio, las preguntas. Pero, sí, vamos a retomar. Lo primero es la, la historia de Navidad, sí o okay. qué, yeah, yeah. yeah. lo segundo, lo sobrenatural, que va de dónde salen esas creencias un poco, eh, si crees en eso y qué. Y lo tercero, malas posturas como nombre del cuento, como nombre del título del libro, ¿por qué? Y como Instagram. Sí. La obra de teatro era una obra... Que escribí sobre Navidad. No sé cuál era la trama. Sé que ah, era de Navidad. Deben estar eh, sí. Ese es el uno de los cuentos del otro libro. Ah, de de, de, de llorar sobre leche derramada, que aparentemente le gustó mucho a Afri. Eh, pero no. sí, eh, esa obra fue una obra de Navidad. De hecho, la, fue motivada por Afra, que siempre fue, nos entretenía y nos hacía muchos parches. fue en la casa, en la casa de ustedes, hicimos como con sábanas. Hicimos los sets y entonces corríamos una sábana y era como un escenario. Corríamos otra sábana y era otro escenario. Hicimos ropa. Mi tía Virgi hizo la ropa, el disfraz de Mamá Noel, de no sé, o sea, hicimos. Y todos ustedes eran los actores y yo era la directora, porque pues, obvio. No me acuerdo y eh, todo que la escribí en una libreta morada pastadura que tenía, pero no me acuerdo de qué se trataba. Pero fue muy bacano. Es mi, mi única incursión en el teatro, nunca volví. No me sí, interesa, sí. no. <risa> pero me pareció muy divertido porque pues eh, Afri sabía que me gustaba escribir y creo que fue pues una manera bacana de entretener un montón de niños que seguro le tiraron ahí como para que cuidara eh, Lo otro que me preguntas es lo de lo sobrenatural, tiene también que ver mucho con las historias de la familia de mi mamá, eh, que pues eh, crecí escuchando a mi mamá, a mis tías, eh, a mi abuelo, hablar de brujas, de fantasmas, de ánimas, de bolas de fuego que saltan de los techos, de que si en tal día usted reza no sé qué, ¿cierto? Como un claro. montón de, pero como normal, ¿cierto? Eso estaba en el mismo nivel que cualquier otra cosa. Entonces, digamos, y eso es muy antioqueño, creo que en muchos pueblos de Antioquia es muy común, pues y en Colombia en general, o sea, no es, no es una cosa exclusiva. No ejemplo, sí, México. Sí, ¿no? México, o sea, y de hecho hay montón de historias que uno cree que son de acá sí, y pues no, tienen sus lado. versiones en todo lado, pero en todo caso digamos que hablo de Antioquia porque es como lo que a mí me tocó, ¿cierto? Como el, el mundo sobrenatural antioqueño y eh, me interesaba mucho esa, esa lógica de realidad en donde ah. vos podés ir a la universidad e ir a donde una bruja a la misma vez, pues como en en un mismo día y no son como, ay, esto uno es fantasía, uno es realidad y el otro es fantasía, no. Quería como, como agarrar un poco eso porque me ha interesado además mucho el tema de, de la historia de la brujería, que es algo que también trabajo como desde un punto de vista más que doy talleres sobre historia de la brujería, no sobre brujería, que hay gente pues que cree que yo les voy a enseñar a hacer amarres o algo así, no es eso, pero ver, es... Sí. Es la pregunta por, por la figura de la bruja, pues, a través de la historia que, es, que me parece muy interesante. Razón, porque, porque, como Creo que algo tendrá que ver con la literatura, ¿no? O sea, sí, o sea, es que la figura la de la bruja, brujer, sí quien, o sea, el, digamos que el resumen es el interés por, por la historia de la brujería se reaviva mucho a partir también de los estudios feministas de la segunda ola del feminismo, porque es esta pregunta de, bueno, ¿qué pasó durante la Inquisición y por qué estaban matando tantas viejas? Y vamos a estudiarlo de una manera como seria, o sea, no vamos a asumir que es que eran brujas, sino que vamos a ver qué fue lo que pasó. Y de ahí se extiende también una pregunta por esta figura que tiene como este doble uso, por un lado se usa para someter a las mujeres, para perseguirlas, condenarlas, eh, es cierto, ustedes una tatata -ta -ta, no sé qué, pero por el otro lado también hay una una apropiación de esa figura y de las mujeres de bueno usted cree que yo soy una bruja entonces soy la más bruja de todas y cogerlo también como una figura positiva de de como de que te da poder y que te da independencia de, y tiene pues digamos como muchas facetas también está la comercialización de la brujería el asunto del racismo o sea hay un montón de cosas que están ahí metidos pero es un tema que me interesa y que digamos en la literatura me interesa sobre todo es agarrarlo desde esa perspectiva como, como más local, más, más antioqueña, pues. Eh, y la tercera pregunta que me hacías es que es lo de malas posturas. Mal, eh, malas posturas es el título de mi primer libro de cuentos y es el último cuento de ese libro y tiene que ver con... Eh, a mí me dio, cuando estaba adolescente, me dio escoliosis y se me torció la columna y mi abuelo me dijo que eso era por mi mala postura. Y a mí eso se me quedó sonando porque yo sabía que no era cierto, ¿cierto? yo sabía que era un pero asunto es genético. Rota, no claro, pero pues la mía era una escoliosis, o sea, claro. genética, que en un mes yo estaba pues parecido en joroba en Notre Dame y yo. Entonces, ¿Qué ah, pues. no, pues nada, me, me, me operaron y, y ya, sí, estoy bien. Pero digamos que me quedó sonando esa, esa expresión de mala postura y muchos años después pensando en eso la escribí. Y esa como que me quedó sonando porque además entendí que, y eso es lo que exploro en ese último cuento, hay un montón de cosas del cuerpo que son torceduras y que el cuerpo está tratando a toda hora como de, pues el mío, de desbaratarse, de torcerse, de dañarse y, y uno está es como tratando de arreglarlo y de meterlo como en unas estructuras de, de lo correcto. Entonces hay que arreglarse los dientes, tener los pies torcidos, la columna se te tuerce, o, y, y, e incluso cualquier, digamos, como aproximación al cuerpo, muchas veces como tratar de, de meterlo en juicio, ¿cierto? No puedes estar gordo, pero si estás muy flaco, estás muy flaco, pero si estás calvo no, entonces te empiezas a echar aceites para que te crezca el pelo, pero en, como un desespero y el cuerpo siempre un poco también haciéndonos trampa. Sí. Porque me interesa mucho también, o me ha interesado explorar el cuerpo desde el asunto de la enfermedad, no tanto de la salud, porque pues tal vez... La salud no ha sido mi mayor experiencia. Entonces me interesa como eso, cuando los cuerpos nos, nos hacen trampa y nos fallan. Y pues eh, Instagram se llamaba Malas Posturas porque literal, cuando lo fui a abrir, no sabía qué y dije, ya, arroba malas posturas, fin, Y así se quedó. Y ya. Ah, con razón. Ese, y, y, pero también tu libro se ha interpretado y lo digo porque más o menos también yo lo dije, seguramente un eco de algo que leí o algo. De, de que el libro explora malas posturas, la mala sí. postura de pues del, del profesor que, que ajá, o muchas otras, ¿cierto? La mala postura, por ejemplo, acá decían, eh, comentaban el, el, el, el cuento de, comentaba el de los partos, pero me acordé de mitosis, que obviamente habla del aborto, entonces por ahí también está ese tema. Eh, recuerdo que el, de, el primer libro, el primer cuento que leí, Tuyo fue eh, los partos en la revista Generación. Salió ahí. Sí, salió Generación. Sin tu permiso lo publicaron. Sí, salió ahí. <ríe> salió ahí. Sí, claro, ahí, ahí salió. Y muy buen cuento también. Sí, sí. Lindo ese ahí. Ah, sí, es que sí. Lindo. <ríe> Acá hicieron una pregunta. Eh, recuerden que pueden hacer preguntas. Alberto hizo una sobre. Eh, la voy a leer eh, si fuera si es muy vieja cierto de hace mucho en la conversación si si estuviéramos en un taller de escritura creativa para principiantes cuál sería el mejor consejo práctico para lograr que estos nuevos escritores dieran el paso para convencerse de que sí pueden hacerlo bien por ahí está una pregunta sobre la escritura creativa cierto eh, si tienes así un tip eh, y yo quiero eh, preguntarte, ya que hablamos de, de malas posturas de tu cuenta de Instagram, la gente se sorprenderá si Baila sigue ya, de que no habla mucho de literatura, eh, al menos no en los posts, y es más de fotografía. Entonces ahorita en el backstage tú y yo estamos hablando de un montón de cosas, si ahora pudiéramos hablar acá, pero una de esas fue la fotografía, y tú eh, tomas fotografía, ¿cierto? Haces fotografía de una manera yo creo que comprometida en el sentido en que no es de celular pues es de cámara con revelado y todo eh, contanos como qué perspectiva eh, o, o, o qué ha sido qué es para vos la, la fotografía y, y cómo se vincula también con, con con escribir porque necesariamente y definitivamente la escritura es un montón de imágenes que uno empieza a querer describir ya eh, pues para la pregunta que había de Adalberto, eh, tengo como dos, entre comillas, ideas que se me ocurren. Una, como práctica, si a alguien le gusta escribir, no creo que haya una sola manera de hacerlo, ni de aprender, ni de, pero sí creo que si a uno le gusta escribir, tiene que tener un cuaderno encima siempre. Y no sé por qué no es lo mismo con el celular, pues como que se te ocurre una idea y la escribís en el blog de notas, de, no sé, como que para mí no. Para mí creo que si uno tiene un, una libreta eso posibilita que cuando se te ocurra algo lo escribas, cierto. Es más se te van a ocurrir cosas solo porque sabes que tenés una libreta para escribirlas. Eh, ya para la pregunta de convencerse de si un, que de pues de que uno es un escritor o de que lo hace bien no sé porque yo todavía no no, que no creo que un profesor de España, mío no no, es ya, no, sé, es como, no yo no sé qué sea ser escritor, pero a mí me cuesta decir como, hola, soy escritor. No, en, creo Escribes. que hay gente, no sé, no me preguntes, pero hay gente que sí si lo dice como con más soltura, tal vez a mí me dé susto, pero no sé si uno se termina de convencer nunca de algo y creo que ese no terminarse de convencer te pone siempre como en una duda y en cambio si estás convencido, no sé, como que ya todo es como más obvio y menos interesante y difícil y estresante que si uno está como todavía, como no sé si inseguro, pero tal vez es que la pregunta no es si uno es escritor o no, o si uno lo hace bien o no, sino simplemente hacerlo, hacerlo y darse, pues como darse la pela. A pesar de que hay gente que es muy tesa y nunca publicado, y hay gente que publica como un berraco, y uno lee y uno dice, pero aquí no hay nada, ¿cierto? Creo que... Esa medida de lo bueno y lo malo y de ser escritor o no escritor es un poco extraña. Entonces yo creo que no es tanto el convencimiento, sino de, de hacerlo y no preocuparse tanto como por la categoría. Esas eran las dos preguntas. La ¿cierto? Ah, la fotografía. Eh, no sé, siempre me ha gustado, pues no siempre, pero sí, desde que estaba en la universidad me empezó a llamar mucho la atención. Me metí como a unos cursos de fotografía y me enamoré de la fotografía analógica, de, de los rollos, del revelado, los químicos, eh, es algo pues que siempre me, ha, me, me, han, me han peliculado mucho, de hecho tengo pues un amigo que creo que nos unió, fue la fotografía porque además él es fotógrafo de técnicas antiguas, o sea, él hace colodio en y saca unas cosas, pues unas cámaras viejísimas del siglo XIX, una, principios del siglo una, XX, tarde. donde encuentras una, donde la narradora encuentra una, una cámara sí. en la Ah, la sí, piel. sí, eso, eso pasó. Ay, Ay vea, <risa> nos van a tocar acá unos vallenatos afuera. <risa> eh, no, ese, esas eran unas brownies viejas, que eran como una cámara sencilla para tomar, pues, muy barata relativamente para que la gente empezara a tomar fotos como en su cotidianidad sin tener que saber mucho de fotografía, o sea, no tenían un lente que se pudiera mover, ni no tenías que enfocar, nada, era simplemente una cajita negra, pina hágale, pues, y había unas que no sé de quién eran, pero estaban ahí todas llenas de hongos, pues, vueltas, nada, pero digamos que si sí, la foto, de hecho el primer cuento que me publicaron a mí en la vida, lo escribí pensando en una, en una fotografía de una, de una fotógrafa muy, pues, que yo admiro mucho, que se llama Salimán, y ella fotografiaba, tiene un proyecto eh, donde fotografía a sus hijos creciendo en el campo. Sally, Sally como con doble L, E, Y, Iman, M-A-N-N. Bueno, o doble N o algo así. Y a, a mí, yo vi un documental de ella en, en, en, un día en televisión y me impactó radicalmente esas imágenes. Y hubo, había una imagen de la, de la hija de ella como que lo, jugando o algo le metieron un puño y tenía así como el ojo morado, pero era una niña mona, divina, con el pelo así crespo, sentada en un sofá con los ojos cerrados y un ojo. Y esa imagen, no sé por qué, como que algo me, me, algo me hizo y escribí un cuento horrible, horrible. Pero fue el primer cuento que me publicaron en Generación del Colombiano, me lo no sé si ese día estaban borrachos o no tenían nada más que hacer, que más que poner y pusieron ese cuento, pero eso fue como un espaldarazo bonito, como verse uno publicado y, y sale de la fotografía, entonces la fotografía siempre ha estado muy cercana, pero la hago con incluso menos convencimiento que la literatura, o sea, yo nunca en la vida voy a decir que soy una fotógrafa, porque la hago además solo para mí, creo que la única, el único lugar donde muestro mi fotografía es ahí, en Instagram. Bueno, eh, se me ha olvidado que tengo la tarjeta de sonido acá y tenemos unos grandes desefectos para quienes sepan. Conectado, musiquita. Me encanta los sonidos. Otra vez. bien la conversación. Yo me he disfrutado mucho de la conversación, Linis. La... Saludos para Afra. Sí, ah, Diana puso eh, eh, que salió a Afra. Eh, entonces, todavía tenemos algo más por conversar, gracias a las personas conectadas, el que va llegando recuerde dar su like o su dislike cualquier cosa es cariño y recuerden que obviamente también se pueden inscribir a las lecturas conjuntas, el próximo mes leeremos eh, carta a una desconocida de Stefan Zweig, ahorita Lina vas a leer la primera página de ese cuento, no te gusta si ¿Sí te gusta, te va a tocar gustar me olvidó de decirte eso, pero bueno Ahora lo vamos a leer para inaugurar esa parte, y, pero quiero hacerte otras preguntas relacionadas. Por aquí, una pregunta de alguien en el auditorio, entonces ahorita la hacemos. Eh, pero quiero preguntarte, ya que estamos en lo de Instagram y lo demás, y tú como creadora, ahorita también antes del de, en vivo hablábamos de YouTube, de, de crear, y no sé qué. Obviamente, cuando uno está de cara al público y en este proceso de crear, este mundo que te dice crea, crea, crea, eh, ¿Cómo te sentís vos como en eso? Tanto en, de pronto en la dinámica de las redes sociales, de todas las cosas que uno puede sentir buenas y malas ahí, inseguridades y todo. Eh, y con respecto también a, la, a tu producción eh, de cuentos o de, o de obras, ¿cierto? Eh, que percibís que otros autores escriben más, que sentís que tendrías que escribir más. ¿Cómo, cómo te posicionas vos ante eso, ante...? Sí, ante esa dinámica de producción y no sé qué, porque yo la sufro durísimo en YouTube, sí. es horrible. En YouTube supuestamente uno tiene que tener un video a la semana, lo bueno es que un cuentista o un, o un escritor no tiene que tener un cuento cada X tiempo, no sé, ¿cómo lo sientes tú? Pues yo creo que esa es una de las grandes preguntas a las que en general nos enfrentamos en este momento como sociedad. Cierto, el asunto, la pregunta por la producción, porque además ya no estamos produciendo en un trabajo, sino que ahora tenés que producir a vos mismo como una marca, y además ahora como hay un montón de trabajos como inventados, o sea, como YouTube, o sea, vos mismo te inventás tu trabajo, un día dijiste voy a abrir un canal, y ese trabajo entonces también necesita como una, una producción ahí para competir con un montón de cosas que se salen incluso de nuestra comprensión. Eh, entonces eso me da mucha ansiedad entonces más bien yo eh, no mentiras a, ahorita me preguntabas una, una me, me decías que le leído una pregunta que le hacía una entrevistadora yo no sé quién y que era como que habías cambiado como, qué percepción habías cambiado yo creo que una de las cosas que yo en los últimos años he aprendido como a, a aceptar de verdad es que yo no puedo con la hiperproducción no me da, ni aunque quisiera entonces Hacer las paces con que en un mundo de hiperproducción yo no soy una persona que pueda trabajar en esos, de esa manera, ¿cierto? Que incluso soy muy al contrario. También ahí ahora he visto pues como un montón, no sé si ustedes han visto como un movimiento de, en pro de la quietud, de la lentitud, del no producir, pues de no estar a toda hora como… No sé, ah, no sé pues yo he visto como gente que habla de eso, pero… Pero pienso como, como, hay gente, pues por ejemplo, a mí no me da, ni, ni siquiera, o sea, si me tocara por, por trabajar, o sea, tampoco me daría. Entonces, y creo que en la literatura, pues hay como dos facetas del asunto. Uno está la faceta de la escritura, que cada escritor la, se acerca a ella de manera distinta, hay gente que produce mucho, eh, y hay personas que se demoran mil millones de años, justo hace poquito estaba viendo una entrevista entre Stephen King, y George R. R. Martin, pues eh, para los que han leído fantasía o ciencia ficción, pues Stephen King es una máquina de escribir. Sí, él, eh, o sea, Stephen King tiene incluso un libro bacano sobre escribir, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero en el libro él dice que él al día escribe no sé cuántas palabras, todos los días, pues es una máquina. El man escribe fantasía, escribe horror, escribe una tiene unas novelas también donde no hay elementos sobrenaturales que son muy bacanas. Y por el otro lado está Martin, que es un tipo que tiene, está sentado en una de las sagas más exitosas del mundo y se ha demorado demasiado en terminarla. Entonces, eh, y, y el mal decía a Stephen King, como marica, como ustedes, porque este man pues, se ha demorado demasiado en, en terminar cualquier cosa. Entonces, creo que son como posiciones diferentes con respecto a la producción de la escritura. Ya lo otro que sucede es enfrentarse como a la producción del escritor, ¿cierto? O sea, el escritor que produce contenidos, que escribe columnas, que está vigente en redes, que ¿cierto? Todo eso obviamente es una presión eh, comercial, que es, es también interesante jugar ese juego porque a la final pues estás como apoyando todo, una, o sea, unas editoriales que están confiando en vos, estás moviendo tu trabajo pero a la vez también creo que son aproximaciones distintas. Hay autores que juegan el juego así full de, de volverse como el rostro de su propia obra y hay gente que no da cara, no da entrevistas, no hace nada. Creo que es sobre todo como hacer las paces con la manera en la que uno trabaja y no dejarse como estresar demasiado por esos manda, por ejemplo, en YouTube. que tenés que hacer esto? que tenés que hacer? Yo sigo youtubers que producen un video cada meses, o sea que hasta yo que soy súper tranquila, soy como bueno, hágale pues mío, sea, saqué otro video, porque ya me he evitado sus videos tres veces, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque son videos de una hora sobre filosofía o tienen unas producciones muy interesantes y no, su interés no es estar como súper vigente, sino producir un contenido que a ellos les parezca interesante. Entonces creo que es, sobre todo con lo de la producción, hacer las pases sobre la manera en la que uno hace las cosas y no tratar de, de imitar como esos mandatos de, de la producción contemporánea porque es que nunca lo vas a lograr siempre va a haber alguien más vigente más que produzca más que cree más que tenga el algoritmo mejor tiene no que sé, no sé entonces uno siempre va a estar en, en desventaja entonces se va a frustrar creo que es como hacerlo de un millón no sé si estoy muy vieja ya no sé ese, ese consejo me cae muy bien a mí para quien me conoce sabe que sufro <risa> Eh, con esto de producir en YouTube, eh, porque sí, por ejemplo, y, y muchas veces en YouTube uno tiene el problema que no sé si los escritores lo tengan, creo que no tanto, y es que pues tú, yo veo muchos eh, creadores que sacan videos todo el tiempo y después uno se entera que tenían mero equipo detrás o pues sí, o que habían sido editores o fotógrafos hace años y uno aquí chapaleando. Eh, y entonces se crea esa falsa, ¿cierto? Te estás igualando con alguien con mucha experiencia, con alguien con un equipo y a veces vos no sos consciente de eso. Hay muchos que, que no lo hacen tan público, no por mal, sino pues porque pues no tiene sentido. En eh, cambio, no sé si haya escritores que tengan gnomos escribiéndoles en su, en su sótano, pero bueno, es algo complicado. Eh, tengo muchas preguntas más para ti, querida Lina, pero antes de, vamos a pasar ya las preguntas del público y acá aprovecho para preguntarles eh, que sigan preguntando, poniendo más preguntas en el chat. Pero te voy a hacer una y es ¿cuál es tu cuento favorito de la antología de malas posturas? Simón, vete preparando. Sería bueno que vinieras acá a hacerlo. O, o ahí, porque tienes que esperar ahorita. No, ya, eh, mi cuento favorito, no sé, eh, favorito realmente ser, no sé, no de este ser. libro el que más me gusta es uno de los que casi nadie menciona que es Desdoblamiento, uh -huh. eh, porque en ese cuento estaba pensando, pues el personaje es mi papá y, y me gustó como ese ejercicio de, de ponerme como en los zapatos bueno, de un papá, <risa> los, papá <risa> un, los zapatos como de un papá inventado, obviamente <risa> no es él. Pero digamos que yo vampirizo esos personajes, sea las caras, los nombres, las historias, y ya me invento algo, pero ese, digamos, no sé por qué ese me, me, es pero, como el que más me gustó. Y ese cuento, obviamente, volvemos al tema de la anécdota, lo real, no, no lo tocamos mucho sobre qué es real y qué no es la ficción y cómo se alimenta. Obviamente uno tiene que tomar con cuidado pues, al decir, ay, tú eres esta, eh, por qué te robaste el paquete de rosquillas, o no sé qué cosas. Eh, pero específicamente por ejemplo ya que me mencionaste este cuento eh, hubo ese viaje a Japón o el desdolamiento existía o hay una hermana también menor que qué tanto hay más bien cuéntanos ¿qué es no, nada, no, es que es inventado nada prohibido o sea no no es como de decir que es inventado y que no si sí, mi papá viajo a Japón, sí, yo tengo una hermana menor que aparece, de hecho en otro, pues es la hermana de, de, de, de día de visitas, la hermana de la distancia entre los árboles, eh, pero digamos que no es un tanto de qué cosas sí son verdad y qué cosas me inventé, sino como si, para volver un poco a la fotografía, como si uno cogiera de las fotos pequeños, como atmósferas apenas, y con eso hiciera un collage de otra cosa. Entonces, no es tanto como sí, pues sí, él fue a Japón, pero lo que yo cuento ahí de su la estancia la en Japón, sí, pero podía ser otro lugar. Pero digamos que lo que yo cuento de, de lo que él siente de ir a Japón, eso me lo inventé yo, eso no me lo contó él. Él simplemente fue a Japón y yo supe que él fue a Japón. Pero digamos que el, la, la emocionalidad y las reflexiones que este personaje hace sobre ser padre, sobre tener una hija pequeña, sobre, no sé, sobre ese momento en la vida. En, en, la que, en el que se encuentra él, que es como un, un momento coyuntural, esos son reflexiones mías, pues, o sea, eso no fue que mi papá me contó, entonces yo escribí en una libreta, fue pucha, claro surge de de no, por ahí ya estoy creando estoy mezclando todos los cuentos, que eso es lo que me pasa pero digamos que surge surge de pequeñas historias que, que a uno, lo que te decía, que le quedan uno razonando y entonces uno ya se empieza como a, a, como a extender y a preguntarse, ¿ve por qué habrá dicho lo que dijo, qué habrá sentido en este momento? Entonces digamos que no es tanto de que es verdad y que no, sino como a, como a, a partir de, digamos, de esos pequeños momentos de, entre comillas, realidad, uno crea otra cosa que no es ni mi papá ni la historia de nuestra infancia, pero, pero ahí hay como un, una atmósfera que recuerda eso Genial, Lina, voy a retomar aquí, antes de pasarle el mic a Simón, eh, que Jenny dice que su libro, cuento favorito fue Los Partos, eh, Roberto había dicho que Fantasmas, eh, a mí me encantó Leyes, también me encantó Fantasmas, y idea de visitas también, tenía tantas preguntas, pero no, <ríe> el tiempo y lo demás. Simón, eh, tenemos aquí a alguien de eh, la audiencia que quiere hacer una pregunta, Lina, y este, escriban ustedes uh, si tienen alguna o si no, vamos cerrando. Bueno, más que una pregunta, es como me parece algo muy chévere de ustedes dos, es ese ejemplo eh, que ustedes pueden transmitir, digamos, de seleccionar qué es los lo que les gusta hacer en la vida y cómo eligieron eso que tanto les gustaba cuando antes estaban en otro ámbito totalmente diferente. Muchos de los suscriptores del estante literario saben como más información acerca de Wismi, de que hay una historia muy chévere, que él estaba en la biblioteca de la Universidad Nacional estudiando cálculo, sí. los libros, eh, estudiando para su parcial de cálculo, leyendo fórmulas, y él en realidad se desvelaba por irse al otro lado de la biblioteca a leer pues, literatura, novelas, eh, a leer otro tipo, él quería su tiempo para leer hasta que descubrió, y digamos, literal, dejó su... su estudio y se dedicó a la literatura, su producción de videos y Lina no está muy lejos de esa historia y me, me parece muy importante que la cuenten acá, es como para que le transmitan a la gente de la audiencia de que es muy importante elegir eh, que uno a hacer en la vida lo que le gusta, entonces Lina por ejemplo está en un ámbito de diseño de modas que de hecho estaba estudiando sí. diseño de modas, ahí tiro ese dato top, lo sé porque soy el primo, pero entonces... <risa> Me gustaría como que Lina amplíe en esa historia y, y como que invite a la gente, hey, si estás en esto y en realidad no es lo que te nace, dedícate a hacer lo que te gusta, a hacerlo eh, porque van a salir cosas muy chéveres, como malas posturas. Ah, gracias, Sim. Eh, Yo no sabía que estaba estudiando, cálculo Ingeniería administrativa. <risa> Uy, no. Estaba... <risa> pero, por ejemplo, yo estaba estudiando diseño, pero pues a mí sí me gustaba. Lo que no me gustaba era como el el sistema, digamos, o sea, me gusta la historia del vestuario, la antropología del vestuario, pero no quería ser diseñadora ni trabajar en una marca, ni nada de eso eh, pero sí es cierto, digamos Además, que también, un poquito pesado también, ¿no? o sea, un poco también uno como el ambiente de, de, de la gente con la que trabaja digamos, no sé si pesado, porque el que le gusta le parece brutal, sino que para mí era no, o sea, no, no mi interés no era producir eh, productos, ¿cierto?, como de moda y bueno, no sé, era otra me cosa, otra me, ver, inter me interesa me otra otro asunto de la, del, del, del vestuario, pero es bacano lo que dices porque sí hubo un momento en el que uno, se, uno decide como no, no voy a hacer esto más aunque sea lo correcto o lo que se, supuestamente debo hacer, sino que voy a hacer lo que me gusta aunque me dé susto porque pueda fracasar, ¿cierto? No, no sé si, yo no soy tan positiva y no creo que siempre que uno hace las cosas que le gustan salen cosas buenas, creo que hay cosas, a veces no, pero igual es, es interesante que la literatura casi siempre es como una, o en esto, hablando de la producción, digamos que se vuelve como una elección medio anti, como no correcta o incluso rebelde, o no sé si rebelde, pero poco coherente, porque te estás como dedicando algo que no va dentro de esas lógicas de, de, de la hiperproducción y de lo que, lo que está dando dinero en este momento, sino que estás haciendo algo que sale más de, de un deseo personal que de, una, de un perfil profesional muy exitoso. Y creo que eso, eso sí requiere como, eso da asusto, pero es bacano hacerlo, yo no sabía lo de, lo de yo también una vez en una biblioteca universitaria empecé a hacer el trabajo, de la maestría escribí un cuento de malas posturas, Él, escribí pañuelos de papel, en, en, yo estaba haciendo la maestría en ah, Holanda. ¿No fue como en el momento que le escribías. No, la yo, escribí, yo escribí en el cuento Alguienas la personaje espalda. la persona, <risa> eh, escribe un texto, mientras eh, su abuelo está ahí muerto, y eso sí lo escribí, pero eso fue lo que leí en la iglesia, y eso es lo que, Metimos ahí en, el, bueno, en la, pues, el, el enterramos el cuento sobre, sobre ese proceso, pero ah, eso sí, ya. eso sí pasó. Ya si sí quería saber qué ah, pasó, ya, ya. mi abuelo estaba ahí muerto y yo estaba ahí escribiendo. O sea, es que ah, sí, total necesito un podcast para hablar de esto, pero eso es un tema muy bacano. De, de la sí. Eh, sí, yo estudié filología, estudiar, digo lo de lo de, de que a veces uno como que no da con unos estereotipos, a mí no me gustaba mucho el estereotipo del, del filólogo, del estudiante de literatura, entonces no me sentía como ahí, me salí a estudiar filología, empecé a estudiar eh, traducción, porque igual me seguía gustando los idiomas y todo, y después me fui a ingeniería administrativa, dos semestres en la nacional, tengo en el corazón a la nacional, la, la, la, realmente la quiero mucho, eh, y sí, eh, ocurrió eso. Una vez yo, yo estudiaba cálculo y, y estaba haciendo ejercicios de cálculo y mi premio era ir a leer El Quijote. le estaba leyendo en ese momento y después, eh, un día ambulando, procrastinando la F. Gómez, cogí el segundo tomo de los diarios de Tolstoy que fue lo que me hizo decir como a la mierda todo. Y me fui porque, porque Tolstoy se muestra súper... Realmente son unos diarios, es muy vulnerable, contaba como decía, soy una mierda, no hice nada, y me levanté y no hice nada, o ya era un viejo decrépito con ideas súper raras, pero, pero era como, no sé, me parecía muy chimba, y yo dije, no, a la mierda. Eh, y, me, y me salí y creé el canal, el canal es un hijo de eso, de ese, de, no, no error, porque en realidad ni siquiera es un error, pero es lindo. Pero sí, eh, obviamente la pregunta de Simón es muy grande, y, y, y yo creo que también como en, la, como en las cosas que nos vamos moviendo, hay unas, pre, hay unas ideas que uno tiene que saber tomar, y yo creo que también la, la, la idea muy pregunada hoy en día, muy linda, eh, también de hacer lo que uno se dedica, tiene su lado oscuro también, y es un lado muy pesado, eh. y que lo hablaremos en el próximo capítulo, <risa> pero sí, es muy, teso, es muy bueno, entonces, última sesión auspiciada por el CLE, si disfrutaron esta conversación, recuerden, eh, dedicarse a lo que uno quiere a veces hace que uno se muera de hambre <risa> no, no se muera de hambre, pero realmente eh, a veces es lo que uno sacrifica ese bienestar económico por, por esto, entonces si desean hacer alguna donación, un super chat o un sticker en la transmisión en vivo pueden hacerlo, será súper bienvenido y les agradeceremos mucho, pero entonces eh, a el sponsor de este programa eh, es el CLE, el club de lectura estante mi club de lectura donde tenemos una sesión que se llama el Quiz A Para los que están en el COLE, saben qué se trata. Entonces le voy a hacer un Quiz clear a Lina. El Quiz clear es el quiz de las preguntas irrelevantemente importantes de los libros. Entonces Lina responderá unas preguntas sobre malas posturas para ver si no lo sacó de internet y si realmente lo escribió ella. Entonces, Lina, eh, ¿qué dedo? Primera pregunta. ¿Qué dedo, de qué mano se sonaba la abuela de la narradora en leyes? Derecha. Falló. Ah. <ríe> <ríe> Pasteló la mitad, en ChatGPT lo hizo. <ríe> Segunda pregunta. ¿De qué color era el sillón o ese sillón de la chica en día de visitas? donde se sienta? Pierde muy bien, no. bien. Lina, excelente. Última pregunta para las tres. ¿En qué? Es que tengo dos variaciones de esa pregunta, pero es mejor. En el, en el cuento fantasmas eh, aparecen dos perros. En un momento esos perros están en el jardín, entre algunas de las flores que hay en el jardín. Pueden ser helechos, anturios, cartuchos, bifloras o rosas. ¿Cuál? Están entre cuáles flores esos perros. Ok, Lina. ¿Has perdido el examen? 50-50. Sí. Hay cinco eh, opciones. ¿El hecho? anturios, cartuchos, bifloras o rosas? ¿Anturios, cartuchos o bifloras? ¿Cuál de esos tres? ¿Están esos tres? ¿Otra vez? ¿Anturios o cartuchos? Ah, bien, Anturios. Artur muy bien, Lina. El otro era muy bueno. ¿Y ¿Cuál es el número de la extensión de la mamá de la narradora en mitosis? Lina, lo siento. Tendrás que volver a un envío del CLE, del Estate Literario, para que, te, para que te pares de nuevo. Eh, terminamos la transmisión. Muchísimas gracias por venir. Gracias a las personas que vinieron acá, a Tinto Verano y a Ítaca. Eh, aplaudan mucho para que se crea que eran más. Muchísimas gracias por venir. Eh, a ustedes. Gracias también a, a los que se conectaron. Tuvimos hasta 30 personas conectadas. 27 me gusta. Muchas gracias por eso. Saludos a los que comentaron, veo a Alberto acá, muy agradecido con Lina y conmigo. Eh, Lina, muchísimas gracias a ti, me divertí muchísimo, tengo muchas preguntas más para hacerte, muchas de las sí. cosas que hablamos antes de la conversación ni siquiera la hablamos, es que la estamos sí. guardando por si no teníamos de qué hablar, pues tuvimos de qué hablar. Así que Lina, no sé si quieres decir unas no, últimas gracias. palabras. Muchas gracias Luis, mi, por Ay, la invitación, la y a todos favorito. ahí, mi libro favorito no. Mi, no, digamos que el último que me, que me leí que me gustó mucho se llama Maldito Amor de Rosario Ferré, es una novela, ella es de Puerto Rico y eh, la publicó La Navaja Suiza, que es una editorial eh, española, si no estoy mal. Ese es un, el último que me leí que me pareció muy brutal. Rosario Ferré. Ferré, con tilde en la E. Maldito Amor de Rosario Ferré. Ajá, es. Nino, gracias, gracias por la invitación. Gracias a Rodney de Itaca por el espacio a ah, ustedes por venir <risa> y a todos los que se conectaron gracias Lina bueno, cerramos acá, muchas gracias ya saben, súper invitados a que se inscriban a le ay, faltó una cosa, pero bueno, no, no lo hagamos eh, a que se inscriban a lecturas conjuntas del CLE el próximo mes o sea, en marzo, empezando desde mañana, leeremos eh, carta a una desconocida de Stefan Zweig eh, esa, esa será la lectura conjunta de, de marzo, marzo. Y el en vivo será con Germán Cafore, un TikToker muy bajano, muy interesante acá de Colombia. Si lo conocen, inscríbanse ahí. Así que nada, súper bienvenidos. Gracias a todos. Feliz noche. Chau. Bye, llegó tarde, Miguel. Sí, Miguel, chau.